Hola, buenas gente de YouTube. ¿Cómo están? Soy yo Utene. Estamos aquí con un nuevo video para este canal. Y este hoy vamos a hacer una nueva video-reacción a la segunda parte de Dragon Ball Zero, de la animación de Kishin Pei, que yo había reaccionado la primera parte hace como tres semanas, creo. Y bueno, ya el día de hoy a la mañana salió el capítulo 2 de esta nueva saga eh, parodia ¿no?, que, va a ser, que está haciendo y aquí se va a Dragon Ball Super, ¿no? Que eso va a Dragon Ball Super. Entonces tratará de de este alma que bueno buscará al heredero de Y Bueno, vimos al final que Goku se transformó en un usado blanco. Así que obviamente sea, él es el, el heredero ¿no? de Yamoshi, el dios, hay ahí. Y ok, nos quedamos ahí. Así que vamos a la escena que contiene la segunda parte. Y a ver que, que veremos qué pasa ahí. Así que, si más preámbulos voy a darle play y comenzamos Ya vimos la introducción otro día, así Sí, de uno. Ya puse los subtítulos ahí para que lo lean y bueno. Ok, episodio 2. Ok, oscuro saber que ¿Todo bien? ¡Sí! ¿Por qué? Berserk. No, no. Solo tengo un gran deseo for bananas. <laughs> Just like my nifomaniac wife. <laughs> hmm Apparently the transformation but <laughs> <A> great <laughs> desire for bananas. <laughs> Just like my nifomaniac wife. <laughs> <laughs> <Okay>. <laughs> hmm. Apparently the transformation is incomplete. <laughs> I guess you have to meet Yamoshi to get the complete form. What? Yamoshi exists and he's alive? Exactly. Just like the Queen of England, he can't die. He's currently located on the ancestral planet of the Saiyans, Sadala. Salad? No! I want bananas! Yeah. Sadala, I thought it was destroyed centuries ago due to civil war. The Saiyans who rebelled against Yamoshi left their homeland after okay. the conflict. But the planet was never destroyed. All this is written in <laughs> history books. How can you not know? I ate my teacher on the first day of school. Do you know yeah. what else would be nice to eat? Bananas. So Gardener, take your bananas and stick them up your asshole. <laughs> Then go into space in search of this Yamushi. <laughs> I can accompany him directly. No! no you're okay. already busy. I don't understand. <laughs> think I'll let that retarded monkey take another power up. No! I'm the guy who will face the <laughs> war <warrior laughs> universe Weis turn me into an angel! An angel. Are you serious? Yes! Your race is practically invincible, right? Yes, but no, And no. your diciendo pride? <laughs> Fuck my pride. ve <laughs> <Seems> legit. La <laughs> I hope the spaceship will arrive at the destination without problems. Sadala so is located at the edge of space. Did anyone ever get there alive? Hmm... Not that I remember. Okay. Hace varios años antes, señor Okay. Planeta Sagrada. O lo que queda de ¿eh? <ríe> él. ¿Sí? Viste. Okay. Uy, llamo. Se da Lord Yamoshi. Something has surpassed our atmosphere. It's coming here. Hay otra vez el ambos. Ok, no, entendí la referencia mal, mal. Me dice que me acerque a ella de manera erótica continuará Ok, creo que hasta ahí nomás no, Estuvo bueno, me pasó medio risa que Goku se convierte en un monstruo bueno eh, acá se toma medio a la ligera <ríe> si sí, obviamente es como es coque de bombulma era más la saga de bombulma de era más tétrico y oscuro creo que era el DC de, de su parodia y esta creo que era la versión más rola, <ríe> no sé. bueno te va a comentar eh, falta que Goku se transforme en el super saiyajin 5 no así como pasa con los dos dados, pues se los podemos suceder en 4, bueno, esto sea lo mismo <risa> eh, y algo así, ¿no? Y ok, pues alma se fue a muy sí bueno, se deja para la tercera parte, ¿no? Y ok, está, está bueno el video, vamos, a esperar a la parte 3, ¿no? Pues no sé qué comentar acá, acá Yancha no apareció y entonces, no sé qué comentar más, lo que dejaré acá su merecido like y bueno vemos a la otra parte no y bueno si te gustó esta reacción pues dar una me gusteada compartirlo suscribirte a este canal para más reacciones como este y ok yo me despido acá pues me despido acá soy yo sé y si me corté el pelo porque qué <risa> bueno soy yo Ultime y nos vemos en la próxima bye chao adiós